pasa lobos, ¿qué tal, ¿Cómo estáis pues nada, estamos aquí con mando y vamos a intentar hacer lo que podamos, o lo que nos dejen, y nada vamos a aterrizar aquí en, en esta casa que me encanta tranquilamente presa a afuera vamos, ahí está Y nada, a ver qué podemos encontrar por aquí. Escopeta. Se oye... El cofre de oro. Madera. Vale. Carro limpieza. Ya se oyen disparos. Vamos a tomar un poco de jugo. Tomamos estas dos. Abrimos este. Ahí está. Esto ya... Sí. Me cojo mi jugo grande. Y lo tomamos al calor de la chimenea. Que no hay nada como tomar un juguito al calor de la chimenea. Así estamos tranquilos. Relajados y todo va bien. Podemos seguir nuestro curso. Otro, concreto. Las granaditas es que me gustan. Y veo ahí. Voy a coger también a ver este, y el congelador. Bueno, yo creo que sí. Y vamos, para afuera con mucho cuidado. Porque hay fiesta y no nos han invitado. En caso Bueno, eso lo voy a dejar así, pero el caso que me fastidia cuando no me invitan a las fiestas, así que voy a tener que buscar la manera de unirme. Yo también quiero participar. Ahí, vamos, venga Eso no lo esperabas, ¿eh? Y tiene que haber otro Porque se estaba pegando con alguien Que yo creo que irá a recoger Estos Vamos, vamos Ahí, ahí, guay Dos dedos Pues eso, que está muy bien Y la verdad Y aquí hay alguien Que me quiere fastidiar. Hay que cubrirse Cubrirse Vamos pero A ver si te puedo yo también No, no puedo darle Voy a rodear A ver, ahora... Vamos. Oh, un poquito... Otro poquito... Ah, también, también. Vamos... Venga... Ah. Y la granada... Bueno, voy a tomarme el escudito... Y no sé si usar la granada de... Esta... Espera... A ver, otro poco... Con esto... Vamos. vamos si le tiro la granadita vaya, joder, he fallado tenía que haber sido al otro árbol y ahora encima me quemo bueno, y encima la tormenta es que esto no... venga, vamos ahora hay que sobrevivir aquí a todo al fuego, a la tormenta tiempo y al menda que estará por ahí más adelante claro bueno mientras no me lo encuentre parece que está entretenido vamos vamos me estoy quedando que voy tener que curarme ahí están delante espero que no me vean tengo que salir de aquí de la tormenta vamos Venga, mando. Hay que curarse. Ahí, ahí. Acá. Vale. Eso hemos curado. Colocamos esto aquí. Y vamos. Tocado, le hemos tocado un poco. Sabe que estamos aquí. Ahí está. Vamos, venga. ¡Oh! ¡Oh! <ríe> no me lo creo. Pero bueno, todas cuentan. Nada, nada. Vámonos de aquí. Vámonos con viento fresco. Sí. Vámonos. Vamos a subir aprovechando esto que ya nos han hecho aquí la construcción y a ver. A ver dónde están. Nada por allí. Nada por acá. Oh. Me he roto las piernas. No pasa nada. Y ahí está. Venga, venga. Vamos. Venga. Tengo que recargar. Vamos. Vamos. Ahí está. Wow. ¡De Esto lo quiero, esto también... Mm. ¡Eh! ¡Eh! ¡Amigo! Mira. ¡Toma! <ríe> oh, casi me pilla, ¿eh? Vaya tela. No se puede uno ni recortar materiales. con cuidado porque pues no sabes lo que puedes encontrar le oigo he fallado Ay, se le he quedado eh quedado amigo Le han, le han matado, le han matado. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, porque el que le ha matado este, está este, vamos, tiene que estar por aquí. yo creo que voy a poner esto aquí sí y no, no veo no se ve nadie ah, sí, sí viene por ahí viene por aquí y viene por aquí ¡vamos! ¡venga! ¡vamos! ¡Oh! bueno no puede ser no se puede ganar todas